A la situación de los resultados que dio a conocer en el día de ayer el Tribunal Superior Electoral ante el recurso interpuesto pidiendo la anulación de la convención que estuvo llevando a cabo el pasado enero el Partido Revolucionario Moderno. Yo desde hace unos días vengo comentando con ustedes y analizando esta situación, porque precisamente el Tribunal Superior Electoral rechazó la acción de impugnación contra la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno, celebrada precisamente el pasado 30 de enero de este año en curso, interpuesta el pasado 28 de febrero por el señor Fidel Alberto Tavares, el cual figura como interviniente voluntario también el dirigente de este partido, Guido Gómez Mazara. Según los jueces, consideran que es improcedente, mal fundada y carente de base legal el recurso interpuesto para pedir la anulación de esta convención. Vamos a escuchar, por favor, ahí parte de esa información. Vamos a escucharla. Me gustaría que la pudiéramos escuchar, por favor, jóvenes, ahí. Es bueno escucharla. Si no la tenemos disponible, permítame con ustedes lo que yo quisiera acotar en base a este hecho. Yo desde hace unos días vengo reiterando, al PRM no le convienen estas situaciones. Al PRM no le favorece este tipo de reclamos y acciones en los tribunales. La vamos a escuchar, por favor. Vamos a escucharla, por favor. ...parte impugnada relativo al no agotamiento de un procedimiento interno en el Partido Revolucionario Moderno, toda vez que el, en el presente caso no aplica el artículo 30.4 de la ley número 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos ah, políticos. Lo traje, y los estatutos lo del Partido a a Revolucionario Moderno contemplan ese requisito como paso previo para el ejercicio es... de acción de esta naturaleza. Sí, Vieron ustedes ahí cómo el tribunal considera este recurso interpuesto para pedir la anulación de esta convención extraordinaria. Yo vengo diciendo, y me voy a mantener firme en esta posición y soy reiterativo, en estos momentos al PRM le conviene gobernar, no estar en los tribunales, de este caso el Tribunal Superior Electoral, llevando a cabo, incoando procesos por esa convención, yo creo que en estos momentos el PRM, ese no es el papel que debería jugar, sino gobernar y el pueblo será que determinará qué ocurrirá con sus autoridades.